Con, con, eh, eh, sopesando ¿no? sopesarlo porque no basta con que eh, manifestemos nuestro interés político, nuestro interés en un partido, en un líder para analizar ese comentario ¿Por porque en definitiva nosotros los dominicanos hemos sido muy malos para decidir por quién echar un voto yo he venido insistiendo que la sociedad en cualquier país del mundo basado en una constitución política, eh, el único momento que tiene esta eh, sociedad para ser verdaderamente grande es precisamente el momento del voto. Es cuando tú tienes la oportunidad de ejercer ese derecho de la representación, lograr que una persona gobierne por ti y para ti. Por eso... La tradición constitucional del mundo, que se inicia en 1776 con la Constitución norteamericana, con la redacción de la primera Constitución del mundo, comienza diciendo así, with the people of United States. o sea, nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, porque la Constitución lo que recoge básicamente son los derechos del pueblo, y el principal derecho es saber... Con, con criterios por quién tú vas a votar, a quién tú vas a elegir para que asuma las cosas públicas. Nosotros hemos sido muy desparpajados de en eso. Y por eso ustedes ven que elegimos a Hipólito y a los dos años queríamos picarlo en, la, en el Palacio Nacional y comérnoslo en una sopa para salir de él, porque realmente ya el pueblo no aguantaba lo que estaba pasando. Pero ¿por qué elegimos a, a, a Hipólito? No porque nos dio la, la, la mejor propuesta del momento, lo elegimos básicamente porque era un tipo que decía un dicho, sí. fácilmente se tiraba de una tarima como si fuera un, un, un, un mozalbete ¿eh? eh, fácilmente le decía a una mujer, y tú maldita gorda a ti no, porque se me entiende? y la sí. gente sobre todo su partido lo vendió como un hombre del pueblo, esto es lo que esto es, él, él es bueno porque él representa al pueblo porque él es como el pueblo, no señor un hombre del pueblo llano, normal, común, no puede gobernar un país. Para eso están las élites. Las élites intelectuales, no estoy hablando de cuatro no estoy hablando de dinero para que no me confundan una cosa con otra. Te, a pareciste no interesa, a Marx. Nunca me, Te me pareciste a ¿Qué? Marx, a Marx. ¿A quién? A Carlos Marx, que decía Ay. que la... Que, la que, que decía aquello, que no tenían capacidad para gobernar. No, no, no, es así, y te voy a decir una cosa, Aristóteles tenía razón, Aristóteles en la antigüedad lo dijo, él justificaba la esclavitud en su momento, porque él decía, los celares no se pueden mover solos, porque hay una clase política que está para dirigir, y hay una clase patriarcal que está para mantener el estado económico de la nación, entonces, ¿quiénes van a, a, a tejer? Eso los es más realidad. Es, Así era que él justificaba la cosa, o sea... ...todo país tiene una élite... ...y para eso se prepara un grupo de personas... ...para gobernar... ...entonces no cualquiera puede gobernar... ...este depuesto ...y menos en medio de esta crisis... ...que se va a avecinar... ...¿quién para mí... ...pudiera ser la persona... ...más adecuada para eso? Yo lo digo sin ningún problema... ...de Fernández. ...Leonel Fernández es el único candidato... ...de los que están ahora en el ruedo... ...que se ha enfrentado a tres crisis... ...y casi cuatro si se pudiera hablar de que la situación en que se encontraba el país en el 96, cuando Balaguer se lo entregó, aunque él, producto de las circunstancias políticas del momento, era una eh, retiró un halago, ¿no? Encontré un avión en la pista de despegue y ahora yo lo voy a despegar y pilotar para el futuro de la nación. Algo así fue que dijo. Eso fue un halago para Balaguer. Lo cierto era que el país se tambaleaba en manos de un hombre ciego, en manos de un hombre que no tenía ya las condiciones físicas, aunque sí intelectuales, porque nunca la perdió, para seguir gobernando un país alrededor del cual él tenía una serie de fascinerosos que se estaban beneficiando de su gobierno y de su ceguera, y que ya tenían un tiempo en eso. Pero bueno, eh, indudablemente que Leonel Fernández pasó la prueba, muchos no lo no lo creían, incluso el propio PRD, que tenía a, a Peña Gómez como candidato, decía: Pero Leonel Fernández, lo que ha sido fue, lo único que fue eh, en, en, en el Estado fue abogado, abogado de oficio. ...de una cámara penal en la capital, creo que la segunda o la tercera cámara penal... ...del, del distrito, pero en definitiva no tiene experiencia... ...pero miren, ¿por qué? Porque tenía formación... Leonel Fernández, parte de una élite intelectual de este país... ...y lo que nosotros necesitamos en un país como este, es un intelectual... ...que pueda de enfrentar con todos los conocimientos que pueda tener... ...la crisis que va a sobrevenir, indudablemente que eso es así... Que que, que, la, que no me crea mucha gente porque, bueno, yo soy del PRM, yo soy de aquí, yo soy de allá, yo soy del otro lado, ok, perfecto. Pero es lo que lo que real y efectivamente necesita una nación. ¿Qué necesitamos? Necesita, si nosotros tuviéramos una sociedad suficientemente formada, suficientemente capaz para poder elegir, quizás esa conversación no fuera ni siquiera necesaria pero nosotros no tenemos una sociedad con formación. Nosotros tenemos un grupo de gente que lo que básicamente eh, hace es que se deja sobrellevar por las circunstancias del momento. Un grupo de gente que definitivamente sigue aquel que le da el tanque de gasolina para el chachalo al motor, que le da el pica -pollo, que le da un gorro, una, una, una bandera y 300 pesos. Y así se hacen los mítines en este país, eh, yo espero que no se hagan ahora por el asunto de la pandemia, porque en definitiva eso debiera ser parte de una ley, como me contaba Francis, en uno de los momentos de cambio, de que eh, debía de haber una ley que justificara algunas acciones del gobierno, porque en definitiva eh, mantenernos con la situación de emergencia es muy, es mucho más difícil. Pero eso debía de ser, que se prohibiera, eh, por lo menos en, esto, en estos tiempos especiales, eh, campañas abiertas a ese nivel aún cuando haya pasado todo el tema este de la de, de, del estado de emergencia y pero bueno volviendo volviendo al volviendo al otro tema indudablemente que la República Dominicana y cualquier nación para poder lograr tener buenos buenos eh, eh, presidentes buenos dirigentes necesita tener una sociedad formada y eso ha sido en gran medida una de las grandes fallas que hemos tenido en los últimos años. No hemos formado, aun cuando la escuela ha desarrollado, ha desarrollado muchísimo, comparado con lo que estaba pasando en, eh, eh, anteriormente, hasta el momento en que llega Lionel Fernández, el CDD al poder, que comenzó a cambiar todo eso. Vamos a va una llamada que hay, y luego yo continúo. Bien, vamos a ver. Bueno, buenos días. días. Buen, día, buen, día. Sí, buen día, buen día. Buen día. Sí, buenos días. Eh, para. Eh, Estos no son, esto no son tiempos, escúchame la palabra, de nosotros está hablando de política. Porque no sabemos, esto como viviendo como una película. Esto no sabe quién va a quedar y quién se va a ir. ¿Me entiende Entonces tenemos que mejor disponer nosotros, hablar de otra cosa, evitar la política. Porque yo creo que aquí no haya votaciones. Es, no es lógico que aquí haya votaciones. ¿Me entiendes? Entonces nosotros tenemos que poner mejor yo a y orar y cosas así. Porque hmm. esto es como una película. ¿Y de qué usted quiere que hablemos? No, ¿me entiende. De, de, mejor, mejor ponemos rezar y cosas así. qué? de, ¿De, ¿De qué? Rezar es más fácil, hablar de otra ah, cosa. Ah, no, yo rezo, rezo to todo lo que. Yo, cada quien, cada quien eh, grita por su hueso. Pero, pero precisamente, amigo, mire, eh, eh, uh -huh. precisamente es que si usted quiere que oremos. Eh, que nos pasemos aquí tres horas, orando no se va, se va a complicar Porque, un poquitico, no, tiene no, que entender. ¿Tú sabes lo que ¿sabes qué te quiero decir? Que ah, cada perro lo haga por su hueso. No, no, no. No, eso, no, no, que eso que no, que no, no es así. Aquí no se está ladrando. Eso ¿Vale, no es así. Gracias, gracias. Eso no es así. No, no, no, no vean que distorsionar las cosas y decir una cosa pero por donde, amigo, la historia está ahí. Amado, el no tiene derecho a emitir su mira, opinión. Ay, no, Amado, sí, lo, lo que sí él debe de entender que nosotros estamos viviendo una realidad en el país y estamos próximos a unas elecciones... Que constitucionalmente, a la vez que la crisis la estamos paliando, la estamos resolviendo. tengan el tiempo de Amado. ¿eh? Sí. sí. Nosotros tenemos que orientar a la población de una realidad que está caminando. Y no podemos seguir indiferente. El pueblo no se puede quedar indiferente porque no quiere hablar de estos temas políticos, porque cada quien está jalando por su hueso. Aquí no hay hueso, señor. Vamos a continuar con Amado. Amado. Si no, Amado tuviera Mire. resuelto su problema, ¿verdad, Amado? No, pero, claro, pero te quedaste callado que tú estás recibiendo un salario de gobierno. ¿Tú estás, tú estás cobrando, amado. amado ¿tú estás Dilo, eso es público. Señores, pero además es verdad, todo es público y transparente. Ya entra a cualquier página, sí, yo no parecí cobrar. O sea, una cosa, amado debiera de estar pensionado de, de, de, de, de, de, de la fiscalía del, la del Ministerio Público. El tiempo, amado. Sí. No eso de Amado y ganándose y los mire, cuatro ahí sentados está bien yo, yo yo he trabajado en todos los gobiernos del PLD hasta ahora que denuncié recientemente pero nunca le he cogido un solo peso a este país que no me lo haya ganado no, y, y le devuelven impuestos sino que vayan y vean tu casa y tu, y tu forma de vida mi historia mi historia está ahí sí, sí, estoy de acuerdo claro mire mire déjeme decirle algo el tema está en en, en lo siguiente el asunto de saber elegir adecuadamente él no es un solamente un problema nuestro, parece ser un problema latinoamericano. O sea, los pueblos latinoamericanos, la mayoría, que no tenemos eh, una, un, una sociedad con formación suficiente para poder entender el mundo a nuestro alrededor. Ha cometido muchos errores y esos errores son, miren por ejemplo Bolsonaro en, en, en, en, sí, sí. en, en Brasil, en Brasil. Eh, este muchacho Bu bukele en, en Ecuador Salvador que, Salvador el eh, eh, Salvador que, que independientemente de que muchos lo aplauden pero ha roto con la legislatura ha roto ha, ha, ha roto con el protocolo de, de ser un presidente usted no puede estar eh, vía un twitter de que eh, cancelando o nombrando un funcionario eso no se hace de esa forma eso es un eso es un populismo que tenemos que acabar en Latinoamérica. Ok, tenemos que acabar y romper con este populismo, porque definitivamente nos hace daño. Pero no solamente, no, no, no solamente ellos. Miren en Estados Unidos lo que ha pasado con Trump. Trump indudablemente que convenció a la gente por yo ni puedo, no, no tengo como una palabra para explicar qué fue lo que la gente le dio a Trump. Trump que era un un, un, básicamente un bedeso, era un... El, el, el, todavía lo sigue siendo, aunque el presidente de los Estados Unidos. Y mire, todo lo que ha estado pasando en medio de esta pandemia, incluso el hecho de que en muchos hospitales, según la información que le llegan a mucha gente, eso no se dice, pero en una ocasión se coló algo de que han dejado que gente de cierta edad, que se le agudizó la crisis del COVID, salir de ellos para poder ocupar esta cama con alguien que tuviera, la cama y el ventilador con alguien que tuviera más edad eso se dijo, no se ha desmentido y probablemente puede ser así es doloroso, Justo, sí, a técnicos personales ¿sí? ha sido doloroso claro. pero ha sido así y lo han dicho médicos y enfermeras exactamente, lo que quiere decir que estamos delante de lo que yo digo, la época de los presidentes de acá. Gente, gente, gente que no tiene idea ni criterio de lo que es el servicio público, gente que no tiene idea ni criterio de lo que es, ser presidente de una nación y cuál es tu posición, cuál es tu actitud, cuál debe ser tu actitud. Por eso debemos aprender a votar. Necesitamos apre... Perdón, aprender a votar, que la gente sepa que cuando echa un voto está cumpliendo con el deber más importante, que tiene un ciudadano que es elegir a una persona que te va a gobernar por cuatro, por cinco, por seis años, dependiendo del sistema constitucional de que se trate. Y eso es necesario que lo sepamos, pero para eso tenemos que formar nuestra sociedad. Tenemos que entender, tenemos que entender que la República Dominicana y toda Latinoamérica también, pero la República Dominicana, desde 1844 hasta el día de hoy, ha tenido una lucha, un enfrentamiento entre dos fuerzas. Los liberales y los conservadores, y los conservadores nos han gobernado durante muchos años a nosotros en este país. Y cuando un liberal como Bosch asume la presidencia de una nación, tiene necesariamente que o, o negocias con ellos o te sacamos de ahí. Eso fue lo que pasó con Juan Bosch, que era un hombre extremadamente brillante, pero un hombre extremadamente tosudo. ...sobre todo cuando estaba consciente de lo que creía... ...y aplicaba lo que creía... ...Dionel Fernández, para poder mantenerse en esa posición... ...con su edad, con muchísimas circunstancias... ...y de donde venía también... ...tuvo necesariamente que... Eh, eh, eh, contemporanizar con intereses... ...y eso eso es lo que... ...eso es lo que la gente no entiende ni quiere entender... ...pero no es, eso no es porque él quiera... ...sino es porque es necesario para poder mantener el equilibrio ...porque si no te acabas... ...si no te matas por eso ustedes ven que todas estas cosas se dan, sobre todo la corrupción se da precisamente por eso. Ustedes ven, por ejemplo, Guillermo Moreno, mi querido amigo Guillermo Moreno, de muchos años. No va a ser presidente nunca de claro este claro. País, y no va a pasar de tener un, un 2.5%. Es que nada más critica, la amado. da más es. sabe criticar, nada más sabe criticar, criticar, criticar. No le hace una, una sola propuesta sí, a este país. Son, ve ve concluyendo, amado. Sí, pero es incorrígido también. Mire, hay una experiencia con, con Guillermo, de un amigo eh, común mío y de él, eh, que me comentó hace un tiempo que él le planteó... Esto que yo estoy diciendo se lo planteó a Guillermo. Guillermo le cortó la relación de amistad. yo no me atrevería a decir, que de él. Aunque si se entera de que yo dije esto por la televisión, pues indudablemente que me va a cortar la amistad también. Y no me importa esta parte, pero... Eh, lamentaría perder un amigo de su talla, pero indudablemente que eh, tiene un error en ese sentido. Yo pienso que lo más importante para concluir es que sea el gobierno de Luis Abinader, sea el gobierno de Lionel, sea el gobierno del PENCO, que Dios nos libre, sea el gobierno del PENCO, lo que sea, el que sea, nosotros tenemos que abogar por formar nuestra sociedad en el sentido de que cuando nos toque votar, sea un voto consciente, no sea un voto con el estómago, no sea un voto con el con, con el can, con la fiesta. Cuando yo veo que en una campaña electoral un candidato lleva a un carajo de estos reggaetoneros, me da una pena terrible, porque cuando tú ves a gente que consume este, este contenido, indudablemente que no es gente que se interesa por la intelectualidad ni se interesa por el desarrollo. Entonces, eso es lo que quise ¿verdad? aprovechar el momento para decirlo y quiero... Quiero que me den eh, eh, un minutito ahora o, o en cualquier momento, es un minuto diez segundos para un video que mandé a la tablet. Hay una pastora franco que está varada en Estados Unidos y está pidiendo ayuda para traer a su ya tío. Gonzalo pero... la va a traer. ¿Eh? Gonzalo la va a traer. ¿Quién? Gonzalo. Ah, ya, pero seguro, no es relajo. Sí, sí, lo vi en los diarios, porque sea, aquí no hay ah, ministerio bueno, okay. no Ah, bueno, ok, pues está bien. Pues abandono el proyecto. Bueno, <risa> no, puedo poner? O sea, aquí <risa> se da la Aquí no hay cancillería. Sí no, no. sí, no, porque la idea mía era que la gente se interesara y pudiera ver cómo traía esta señora a bueno, su país. Voy a mandar la foto, foto de Gonzalo. Muchísimas gracias, bien. amado. Muchísimas tómalo, gracias. Tómalo, gracias, tómalo. gracias hace, falta, vale. hace falta mucha educación, amado, mucha educación. Ya llegó el momento de ver cómo están nuestros amigos.